Hola, en este vídeo vamos a ver qué hacer en caso de no poder acceder al correo electrónico que tenemos registrado en nuestro área de cliente de gana energía o haberlo olvidado. Desde el área de cliente, en la página de login, haremos clic en no puedo acceder a mi correo o lo he olvidado. Este posteriormente nos llevará a la siguiente página donde nos pedirá el teléfono móvil asociado al contrato de la luz. Escribimos el teléfono móvil y haremos clic en enviar. Nos aparecerá esta ventana que nos dice que tu petición se ha procesado correctamente. Acto seguido nos aparecerá esta nueva ventana que nos dice que se ha enviado un código de seguridad al teléfono móvil del titular del contrato. Iremos a nuestro teléfono móvil vinculado al contrato y habremos recibido un SMS donde nos aparecerá la clave para poder establecer los datos. Volveremos a la página y escribiremos el código. Haremos clic en enviar nuevamente. Y aparecerá esta nueva ventana, que nos indica el correo electrónico con el que podremos acceder al área de cliente de Gana Energía. Accederemos a ella haciendo clic donde pone este link. Y nos mandará de nuevo a la página de Login, donde podremos escribir el correo electrónico que nos han indicado anteriormente y la contraseña. Nos loguearemos y listo, ya estaremos dentro de nuestro área de cliente. En caso de no saber la contraseña, os recomiendo ver el vídeo de cómo restablecer la contraseña.